Es el segundo día de mi... Vlogs más de Navidad voy a subir un video diario todos los días Para que se al pendientes Y pues esta vez nada más les quería contar que Hace unos días Mientras estaba dormido pues En el camión Me encontré con una estación un poco desfavorable Una señora El chiste es que mientras viajaba con el camión Mientras estaba dormido me encontré con un par de personas Que de una u otra manera Este... Con una señora que estaba... Según mis capacidades pobres de psicología tenía algún tipo de trastorno esquizoide Ella estaba muy muy alterada Puede ser posible que la verga les voy a matar a todos a cuchillazos con mi pinche cuchillo y la chingada El chiste es que todo el camión estaba sumido bajo una una especie de tensión constante de la que nadie podía salir y en un momentito de claridad una señora estuvo a punto de caerse yo tuve que levantarme de un asiento y tenderle la mano quiero creer que las personas no se levantaron por toda la tensión que había alrededor del camión pero yo creo que son esos momentos donde más tensión tenemos yo creo que son esos momentos donde más debemos de darnos la mano entre nosotros son si esos este es momentos de tensión Donde más debemos estar tranquilos Para poder reaccionar de acuerdo A lo que después Podamos estar Creo que son este esos momentos de tensión Donde más tranquilos debemos estar Para poder reaccionar Y que después podamos sentirnos tranquilos Con las acciones que tomemos Pues nada Era lo que les quería platicar Que si bien no es lo correcto si sí fue una acción rescatable y pues nada ya saben suscríbanse espero interesarnos algún día Te me con su humo a ver A ver, ¿le sufrí? espera wey ¿le hecha? ah yo le hecha el humo <risa> no, no. ¿no? sí, está bien Ahí más o sí, menos, <risa>